Hay que apoyar el, el, la instalación de, una, de, de un telescopio como el TMT, básicamente porque si queremos mantener La Palma como un lugar puntero en la investigación astrofísica, tenemos que contar con las mejores eh, instalaciones. Y el TMT va a ser uno de los tres mayores telescopios del mundo, van a ser una ciencia única y el poder realizarla desde, desde nuestro observatorio nos va a poner en un lugar, o, o nos va a mantener en el lugar en el que estamos ahora. Si La Palma no contara con ese telescopio, a pesar de contar con otras instalaciones como el CTA o las que ya están actualmente instaladas, digamos que nos haría perder un poco eh, de, de impulso en la carrera por, por mantenernos en el, en el top 3 de observatorios del mundo. Y además, como, como instalación que va a requerir mucho eh, soporte personal, de, de personal eh, cualificado, es una, una oportunidad única para que el personal cualificado y preparado de la isla pueda optar a, a incorporarse a la instalación. Es una salida, vamos a hablar probablemente de duplicar eh, los puestos laborales del Observatorio Rojo los Muchachos solamente por el mantenimiento e instalación de este, de esta, de este telescopio. Una oportunidad que lo podemos desaprovechar.